Gritaré por mi familia, gritaré por mis colores. Si me preguntan, soy me guía, defendiendo mis valores. Del pueblo soy, del pueblo vengo, y eso nunca cambiará. Que no se hace si no se nace siendo me guía. Yo soy un guamra bullanguero de respeto y de valor Si me preguntan quién soy, de dónde vengo, a dónde voy Soy quien nunca se queda quieto ante toda esta corrupción Si me preguntan quién soy